De... Buongiorno amici de difícil se está arribando la primavera Oye, 5 ejercicios para bruchar gracias Da Pablo, aspectos que estos ejercicios te servan y te ayuden a rayungere. tu objetivo No dimenticarte de abinarle una sana y correcta alimentación Ok, 5 ejercicios, lo repito una vuelta, 30 segundos, 10 segundos de recupero Ok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 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ok, ok, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, salta, salta, salta, Shende. salta, salta, salta si, sí. escende, escende, yoga, yoga en el posto, si sí, salta, si sí, salta, si sí, salta, si, sí. forza, si, sí. sí. andiamo, si, si, si, si, va, salta, yoga, yoga en el posto, uh. ok, mountain climber, mountain climber, mountain climber, monta el slide! <tose> ok, vámonos. Uno, dos, tres. Va. Nuevamente. Uno, dos, tres. Va. Uno, dos, tres. Ta. Uno, dos, tres. Ta. Uno, dos, tres. Ta. Uno, dos, tres. Ta. Perfecto, próximo, a fondo y avanti, va, uno, Due. va, salto, uno, ta, salto, cambio de gamba, ta, ta, salto, cambio de gamba, Cambio gamba. Uno. Uno. Salto. Próximo, próximo. Próximo. Burpis. Burpis. Aterra. Ta. Abro, cierro. Echendo. Ta. Salto. Nuevamente. Ta. Abro, cierro. Ta. Ta. salto echando abro, chiudo salto echando abro, chiudo salto nuevamente Ta. abro, chiudo salto uh. ejercicio brucha, trace, tú lo fai 2 Tres vueltas puede modificar las repeticiones y el tempo. De cuore, Pablo.